Bueno, Buenas tardes a, a todas y a todos los que nos seguís ahora en directo y los que, los que lo veréis a posteriori. Hoy tenemos el lujo de contar con tres personas eh, que nos van a dar una radiografía interesante sobre cómo construir alternativas desde lo local y además desde el sur. El nuevo componente del, del sur que no está es del sur de, de, de España, que es Javi. <risa> Y, y bueno, vamos a, vamos a tratar de hacer, como siempre, eh, tres exposiciones ligeramente breves. Después vamos a, vamos a, a conversar y a, y a pensar en alternativas de la manera más pragmática posible. Como siempre, cualquier duda por el, por el chat, cualquier pregunta por el chat y, y, y de lo contrario las, las haré yo. ¿vale? Miliano, empezamos contigo, tienes la palabra. Gracias, Edgar. Gracias por la invitación, sobre todo. Un gusto estar con, con vosotros eh, en la distancia. Pero, pero en la presencia. Eh, bueno, eh, quería presentar un poco la iniciativa, el spin-off COVID from the margins que, que lanzamos en, en mayo de, de este año pandémico. Eh, yo trabajo en la Universidad de Cardiff, en el uh, Data Justice Lab y... En 2017 lanzamos una iniciativa junto con Stefania Milán, que es profesora en Ámsterdam, o sea, de Ámsterdam y dirige otro proyecto, se llama Data Active, los dos que se llama Big Data from the South, Big Data desde el Sur. ¿eh? Una iniciativa de, de investigación, un espacio, eh, digamos, digamos que, que nació en Cartagena en 2017 durante una preconferencia. De, de, una, de ANSIAR, que es una conferencia muy, muy grande de, de comunicación, un espacio que tenía que ser muy chiquito, que se convirtió en algo mucho más grande de lo que pensábamos, sobre cómo abordar la datificación y, y la inteligencia artificial desde una perspectiva diferente, eh, desde una perspectiva que te, toma en cuenta los sures, las, las visiones, las alternativas, las... Um, las culturas locales más específicas también que, que no esté tan ancladas a visiones. Las visiones que veíamos hace unos años más mainstream y que todavía dominan bastante el escenario. Entonces nos, nos reunimos con, con investigadores, con practitioners, con eh, ONGs, con activistas y había un grupito ya bastante bastante más grande de lo que pensábamos, en Cartagena unos 60 personas, y luego creamos el blog, que es Big Dieta desde el Sur, con multilingüe, obviamente, y abierto, la, el mailing list, empezaron las reflexiones académicas, empezaron los eventos en Barcelona, en Ámsterdam, a seguir, eh, y en Cardiff, y, y bueno, y luego llegó la, pandem la pandemia entre, entre todo. Y, y pensamos que una forma, digamos, interesante para relanzar la iniciativa y, y hacer que la iniciativa tuviera alguna incidencia sobre la realidad fuera tener este, este spin-off, como les comentaba, que se llama COVID from the margins, donde eh, Stefania, yo y otra investigadora, eh, profesora de la Universidad de Oslo, que se llama Silvia Masiero, somos los tres italianos emigrados um, pudiésemos reflexionar desde los márgenes lo que la pandemia representaba para un, mucha gente muchas comunidades que no estaban en las narrativas más um, más mainstream más convencionales de, de lo que estaba pasando con el virus digamos todo lo que estaban a los márgenes de la, la primera pandemia de la sociedad ratificada y con esto hemos empezado en mayo en mayo poco a poco hemos tenido un una pequeña, eh, muy pequeña, un, unos pequeños recursos desde nuestras universidades con los que hemos podido financiar un equipo editorial y los primeros, las primeras contribuciones al blog en una sección dedicada del Big Data from the South de la plataforma y poco a poco hemos tenido muchísimas contribuciones y, y también aquí muchas más de las que pensábamos. Eh, Uh, hasta ahora, hasta, no, hasta octubre, unas 47 en cinco idiomas, uh, que van a formar parte de un libro en acceso abierto que saldrá ahora. Uh, para daros unos datos, estamos hablando de cinco idiomas, 25 países y 75 autores. Es que, que es bastante, eh, dicho así para, sobre todo para un libro, es, bastante, eh, es mucho y también es bastante no ortodoxo por cómo lo hemos montado y eh, les voy a decir ahora, ahora cuál es nuestra concepción y cuál es nuestro enfoque. Um, el, el, tanto el libro que se, se origina que desde, desde, desde la plataforma, cuanto la plataforma misma, um, beben de este concepto, del, bueno, aparte de Big Data from the South, de los márgenes, y del concepto de data poverty, de pobreza de datos, que básicamente es la concepción que, eh, y la noción que todo lo que no se cuenta en la sociedad de los datos no existe, sobre todo en las narrativas y Entonces no puedes incidir en ningún tipo de política si no te han contado y si no estás representado también a través de, de los datos. ¿Qué pasa cuando no estás, no estás allí? ¿Qué pasa cuando no estás en el radar? ¿Y ¿Qué pasa cuando... Estos grupos no pueden tener incidencia, no pueden tener policies para ellos, o no están representados porque no están contados. Eh, bueno, hay muchos problemas. Entonces hemos este, eh, intentado eh, relatar, hemos intentado contar las historias de estos grupos. Estamos hablando de comunidades con capacidades estadísticas limitadas, sobrevivientes de violencia doméstica, pueblos indígenas, trabajadores de la gig economy. Eh, y de muchos otros que se han visto afectados en los márgenes de la, de la pandemia datificada. Como temas hemos cubierto muchísimos eh, desde las invisibilidades clásicas eh, y los problemas de cómo contar algún tipo de comunidades, qué diferencias, cómo se pueden realmente representar y cómo pueden que sus voces pueden ser amplificadas en esta, en esta contingencia. ...vulnerabilidades, desigualdades nuevas y algunas que digamos son las viejas que se ven agravadas por la pandemia y otras que se generan a raíz de la pandemia también. Y luego unas discusiones sobre cómo son las social policies, ¿no? las, las políticas sociales eh, en la era de la identificación y cómo, y, y cómo se ven afectadas estas comunidades... Eh, y, eh, obviamente, por último, pero no por último, en orden de importancia, solidaridades y resistencias desde abajo. Entonces, hemos tenido muchas experiencias de cómo eh, muchas, muchas comunidades, muchos activistas, muchos movimientos sociales han creado formas alternativas de resistir durante la pandemia y también formas alternativas de visualizar datos, formas alternativas de... Eh, eh, tener sentido de amplificar sus voces eh, muchas veces silenciadas por por autoridades o por otros tipos de mecanismos pero algo interesante de esto de todo esto y que y de cómo el libro ha venido surgiendo también es el proceso que marca un poco todo nuestro nuestro modo superando ¿no? eh... El, el multilingüismo es esencial, ¿no? Entonces, se habla mucho de descolonizar esto y otro de forma a veces incluso excesiva, eh, porque es, eh, termina abarcando ca casi todo, ¿no? Como una especie de término paraguas, pero es necesario hacer un, una discusión lingüística, ¿no? De la dominación de la, como, del inglés como lengua franca y eh, sinceramente trabajamos los tres que tenemos estas iniciativas que hemos montado la iniciativa, trabajamos todos en instituciones donde el, el idioma, el inglés obviamente domina y, y es, es difícil encontrar estas formas de, de romper y de resistir. Pero también nuestros perfiles siempre han sido como perfiles de puentes entre América Latina y Europa, por ejemplo, o entre el norte de Europa y el sur de Europa. Entonces, en esta, en esta coyuntura somos investigadores que hemos siempre... Intentado innovar un poco eh, y, y, dar, y, y dar, y cuando das la posibilidad a estas voces de hablar, lo tienes que hacer en, en sus propios términos. ¿no? Nos parecía fundamental esto. Entonces, el libro y el blog son multilingüe. Tenemos cinco, cinco idiomas. Obviamente, ¿Dime? nuestra. Dime. ¿Podemos, ¿Nos puedes contar un poco la práctica de la manera en la que habéis o sea, denunciado en las entradas alguna que he podido leer? El ¿Colonialismo de los datos? ¿Cómo habéis intercalado ahí el uso de los datos de manera.? Eh, de manera que, eh, que penetren los movimientos sociales y la manera en que eso eh, tiene cierta, cierta importancia para, para, para desestabilizar un poco las asimetrías de poder que están inscritas en, estos, en estas tecnologías. Claro, bueno, la, la, la, la, cuestión es, la cuestión no es fácil. O sea, ya el hecho de poder amplificar sus voces en sus propios idiomas y en sus propios términos es, nos parece fundamental porque no hay ninguna desestabilización si no, si, no, si, no se empieza, eh, si no se empieza así. Muchas de estas voces de hecho no son académicas, porque muchas veces los académicos son como proxies para que otros puedan hablar y representarse, pero lo que falta eh, y también sobre todo estoy pensando en la academia norteamericana que está dominada por visiones bastante... Eh, digamos, US-céntricas, ¿no? norteamericano-céntricas, eh, lo, lo que falta es dar voces a, la, a, a, esto, a estos tipos de grupos, de movimientos sociales, también que actúan a nivel local con, en sus propios términos. Y también el formato es otra cuestión. Lo hemos hecho en un formato muy libre, eh, lejos de cuestiones más de... Eh, y, y mucho más rápido de cuestiones... De peer review también y de, de arbitraje de, de, de, de varios tipos de límites y de obstáculos que al final, obviamente, en la comunidad científica eh, tienen, tienen su valor y siguen teniéndolo, pero para, para hablar y para, digamos, proporcionar historias y, y para que la gente pueda hablar en el momento de lo que está pasando, se ven con miles y miles de trabas y de problemas y de obstáculos que no, no filtra. Otra cosa es la ayuda editorial, la ayuda editorial en, en hacer que en el, con el diálogo con ellos se pueda moldear y se pueda formar una comunicación con nuestra ayuda como comunicadores y como expertos, pueda llegar a más gente. ¿no? Entonces, eso es un continuo ¿no? de, eh, de forma de cómo hacerlo, porque muchas veces lo que lo que falta es una forma de, de contar esto en, de una manera en que pueda resonar con la gente que no es especializada en, en esta cuestión, ¿no? que no, no, no, hace, no hace parte de un mundo donde hablar de datificación nos parece normal o de algoritmic bias o estos tipos de cosas, ¿no? y llegar a un público mucho más, mucho más amplio, más allá de la academia, más, más allá de las special issues, más allá de los monográficos, más allá de lo que es un, de los congresos, y, y claro, no es fácil. Eh, este, este, este es un poco el objetivo tanto de la iniciativa cuanto de esto ¿no? eh, que pueda hablar un, un, pueda romper estos tipos de, de barreras ¿no? eh, y también esto a nivel conceptual ¿no? que haya más libertad para nosotros y para ellos hay muchos términos que describen realidades locales de una forma muy potente que pero se pierden un poco con eh, intentos, intentos de de etiquetar algunos procesos de una forma un poco impuesta por algunos centros muy reconocidos que intentan un poco aplastar también a nivel conceptual estos tipos de visiones y de realidades pero creo que es un poco lo que decía o sea, lo que preguntabas tú es cómo se hace se hace de diferentes maneras no o se se hace a través de formatos se hace a través de accesos se hace a través de eh, brindar, brindar a estas voces un, un megáfono como se puede, se hace a través de un montón de trabajo con, con ellos, eh, tanto editorial como, como cada día y, y se hace también en no, no buscando llamar y no buscando amplificar las mismas voces de siempre, porque si no al final acabamos haciendo hablar los mismos cuatro o cinco eh, eméritos eh, expertos y eso, y eso es un gran problema porque, porque hay una riqueza de voces aquí que se, va, que se va perdiendo también en relación con, con estas cuestiones. Obviamente esto es un granito de arena, ¿no? estamos hablando de algo muy, muy pequeño con una red que, que ha crecido mucho, pero quiero subrayar que es eh, underfunded siempre radicalmente este tipo de proyecto ha sido realmente un um, así, desolador ver cómo este año ha sido casi imposible encontrar fondos para este tipo de investigación. Incluso hemos sido tachados de ser demasiados internacionales. Esa es la primera vez que me ha pasado en la vida, pero han pasado cosas así también por algún funder, o sea que me parece alucinante. Entonces es un proyecto que la iniciativa sigue, pero el proyecto concretamente de los márgenes, COVID from the margins, tiene vida, bueno, después del libro, claramente, pues se tendrá que, que reducir y seguir y a ver si se encuentra algo, pero de momento es, es muy problemático encontrar algo para, para estos tipos de proyectos de este tipo, yo creo que es algo que sabemos todos. Sí, eso es bien conocido. Eh, vemos un poco la aproximación un poco más académica, vamos a tratar de ir un poquito a la práctica más local, más granular de cómo se levantan redes de software libre desde las universidades a nivel micro. Cecilia, por favor, cuéntanos. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias al Instituto por la invitación a participar en este encuentro. Y, bueno, supongo que ECA y y quienes impulsan este evento eh, ya avanzarán sobre conclusiones más formales y más elaboradas, pero así sobre la marcha no deja de sorprenderme eh, que quienes estamos participando venimos de tan distintos lugares y distintas inserciones y distintos proyectos con esta preocupación por la soberanía tecnológica y eso no deja de ser alentador. En mi caso vengo del campo académico de la pedagogía y también del activismo en software libre y es de esta intersección en la que vengo trabajando y articulando con eh, organizaciones sociales sobre la tecnología y la soberanía tecnológica como un objetivo comunitario y posible de ser construido desde las bases. Eh, escuchaba a varias expositoras en, en los grupos de trabajo anteriores, eh, reflexionar sobre que no tenemos una definición acabada de soberanía tecnológica y en cierto modo, bueno, en parte de recién ya un poco adelantaba Emiliano, ¿no? Tenemos el contexto que estamos atravesando, nos está apurando a que hagamos, a que avancemos y a que pensemos esa definición. Eh, por el momento y, y complementando un poco todas las ideas previas, eh, diría que podríamos pensar por el momento en definiciones, en plural, ¿no? Definiciones de soberanía tecnológica, porque por un lado hay una responsabilidad ineludible de los estados en garantizar la soberanía tecnológica y proteger la información de sus habitantes mediante políticas públicas claras y autónomas, eh, en Argentina, puntualmente, venimos sosteniendo desde distintas instituciones y organizaciones un reclamo permanente hacia la administración pública, eh, que ha tenido mayor o menor grado de receptividad en la última década, dependiendo de los gobiernos de turno, pero nunca avanzó más que iniciativas acotadas a un sector o a una jurisdicción. Y por otro lado, que es la línea que les comentaba, en la que vengo trabajando, podemos pensar la soberanía tecnológica en términos comunitarios. Así como el Estado debería ser garante y tiene una enorme responsabilidad, también es necesario que las comunidades académicas, las comunidades activistas, las comunidades territoriales tengamos un posicionamiento claro y coherente con las luchas que perseguimos. Quienes nos reconocemos parte... Eh, de este sur global que impulsa una transformación crítica de las prácticas y de las relaciones desiguales, estamos desde nuestras organizaciones hablando de emancipación, de igualdad, de democratización del conocimiento, de distribución de los recursos, pero en la mayoría de los casos lo hacemos utilizando plataformas y servicios que persiguen exactamente lo contrario. Eh, bueno, sin ir más lejos y me permito hacer esta crítica constructiva, en estos días estamos trabajando en torno a una agenda de lo más interesante y necesaria, pero la videoconferencia y la transmisión se hacen utilizando los servicios de estas mismas empresas que denunciamos que atentan contra la soberanía. Entonces, en este punto pareciera que hay una decisión entre los objetivos que nos proponemos desde la academia, desde los activismos y los medios que usamos para intentar conseguirlos. Como una posible interpretación de, de por qué pasa esto, eh, me, me animaría a, a declarar una supervivencia, por decirlo de alguna manera, eh, del pensamiento determinista, ¿no? De separar la tecnología de los intereses políticos y económicos que la sostienen, eh, y verlas como herramientas neutrales que pueden servir a nuestros activismos y a cualquier propósito crítico. Ahí considero que está el punto más difícil de transformar porque vemos como un mal menor algo que en realidad es un componente estructural del capitalismo contemporáneo. Entonces, esta búsqueda o esta construcción de la soberanía tecnológica desde las comunidades necesita de una... Estrategia colectiva que voy a describir en términos pedagógicos. Por un lado, eh, lo planteó de forma muy clara Ulises eh, Mejías con la imagen del requerimiento que leían los conquistadores. No todo el mundo sabe qué está aceptando en los términos y condiciones de las tecnologías privativas, ni tampoco qué implica en términos reales y concretos para la vida de las personas, ¿no? Por eso, en primer lugar, hay que salir o deconstruir ese determinismo tecnológico para comprender que las tecnologías están socialmente construidas y que responden a intereses. En el caso de las tecnologías privativas y monopólicas, estos intereses se marcan en la agenda del capitalismo, el colonialismo, el patriarcado. Eh, y por otro lado, no aparece en líneas generales la posibilidad de utilizar otras tecnologías libres, autónomas, descentralizadas. Incluso en este último tiempo, ya en el mundo pandémico, con la difusión de varios eh, documentales, informes, investigaciones que tratan de eh, desenmascarar o de revelar el funcionamiento de los algoritmos, una práctica habitual es ver textos de repudio o campañas, uso de hashtag y demás, que se, que se implementan en las mismas o se difunden en las mismas plataformas eh, en contra de las que va la campaña, ¿no? Entonces, ni siquiera vislumbramos otras formas de comunicarnos, de convocar, de producir conocimiento que no sea mediante esas tecnologías privativas. Aun cuando desde lo discursivo estamos manifestando un rechazo a esas políticas extractivas. Por eso la soberanía tecnológica pensada a nivel comunitario implica una responsabilidad pedagógica no solo traduciendo el contrato o el requerimiento y haciendo inteligible el carácter capitalista, colonialista y patriarcal de esas tecnologías privativas, sino también y fundamentalmente promoviendo otros usos de otras tecnologías. Eh, no las voy a llamar alternativas, porque si no, implícitamente estamos naturalizando la hegemonía de, de los monopolios. ¿no? Eh, bueno, no me quiero extender más, así damos tiempo a las preguntas y al intercambio, que me parece que es lo más interesante, pero este es el marco conceptual desde el que estamos llevando adelante esta propuesta, sí agregar que esta estrategia pedagógica no es ni luminista ni bancaria, digamos, es una forma de construcción y apropiación de tecnologías libres que es colectiva porque busca una salida no individual al problema o a los problemas que nos plantean las tecnologías privativas, es una pedagogía que es colaborativa porque el conocimiento se construye de manera horizontal y valorando todos los saberes y las experiencias y es una pedagogía eh, situada porque se orienta a las necesidades locales, particulares de cada comunidad en el contexto latinoamericano contemporáneo. Bueno, vemos dos, dos intentos, uno más académico y el otro más práctico, de llevar a cabo la, la, la pedagogía o la enseñanza sobre, el, sobre la soberanía digital o tecnológica. Javi, estoy seguro de que ha tenido que hacer mucha labor pedagógica como parte de, esa, de lo que se llama inteligencia técnica, dentro de las ciencias sociales, estoy seguro de que se ha sentido en algunos momentos algo solo, pero bueno, queremos escuchar sus palabras introductorias, gracias. Gracias Ekaech. pues bueno en mi caso tengo un perfil de ciencias de la computación en un grupo donde hay periodistas, eh, investigadores en ciencias sociales y luego hay colaboradoras de derecho y de otras áreas y entonces pues bueno, tenía mucho trabajo de, de traducción de lenguaje técnico a a un lenguaje más genérico. Luego también tengo un, un, un trabajo de, de quitar mis necesidades de la agenda y ir respondiendo a las preguntas que ellas querían. ¿no? Eh, digo a ellas también porque en mi caso era, siempre he colaborado con dos investigadoras fundamentalmente y, y bueno, por ejemplo, pues los técnicos enseguida queremos ponernos manos a la obra y saltar sobre los datos y empezar a programar y, y a lo mejor pues eso no es lo, lo que más les está interesando en ese momento. Entonces hay una parte también ahí de... De que no, no, no poner tus objetivos técnicos o lo que hayas hecho siempre por delante de, de los intereses de los demás. Eh, bueno, no me he presentado tampoco mucho, yo estoy, soy compañero del grupo de investigación de Emiliano en el Data Justice Lab de Cardiff. Y, bueno, o era porque termin, acabo de terminar mi contrato, pero bueno, voy a seguir afiliado. Y, y bueno, eh, trabajamos un poco estudiando cómo situar la justicia social en todos estos sistemas sociotécnicos. Um, en mi caso, pues yo he trabajado, como un poco lo que me interesaba más a Arcaich eran dos cuestiones, una un poco este colonialismo tecnológico y otra es cómo hacemos esta auditoría interdisciplinar. Eh, bueno, me han tocado tres áreas dentro del proyecto, fronteras y e migraciones, eh, fuerzas policiales y judiciales y trabajadores precarios, ¿no? Cómo las tecnologías predictivas, la notificación, el intercambio de datos, está cambiando sobre todo la gobernanza de estas áreas. Entonces, cuando vamos a la parte del trabajo, nos interesa más la gobernanza de los trabajadores y trabajadoras que este tema del impacto de la automatización. Eh, cuando nos metemos en el trabajo, no estamos tanto en el trabajo de plataformas, eh, porque como dice Lina, la, la directora del proyecto, ya todo el mundo está haciendo esto, sino qué está pasando con, con el trabajo tradicional, que al fin y al cabo sigue siendo el 90% de, del trabajo. Eh, cómo está cambiando la vigilancia sobre estas personas, cómo está cambiando sobre todo la, la contratación eh, Si oís la radio estos días hay una consultora de, de recursos humanos, ¿no? que también es otro nombre para llamar a una ETT eh, que, que dice que, que ellos te prometen encontrar al candidato adecuado en una hora Porque tienen un sistema de inteligencia artificial que va a emparejar el talento que ellos descubren en una persona con las necesidades de esa empresa ¿no? Van a predecir también las necesidades y la demanda de esa empresa entonces, eh, en cuestiones como esta es muy importante eh, hacer un análisis interdisciplinar, porque hay cuestiones legales, hay, hay cuestiones de derechos laborales, pero hay cuestiones culturales, hay cuestiones políticas. Por ejemplo, cuando un producto de este tipo dice que no discrimina, eh, pues suele, suele entender la discriminación como que los ratios de contratación de tales categorías sociales que suelen re responder a un contexto estadounidense, pues más o menos son similares, ¿no? Eh, eh, cuando se hace una selección de candidatos. Y, y bueno, pues para esto me ha tocado hacer una investigación muy diferente a la que yo hacía en la academia. Volviendo un poco a lo que decía Emiliano, a mí cuando estaba en mis anteriores grupos de investigación me decían vamos a hacer esto, ¿no? Y hacíamos una revisión del estado del arte, entonces te ibas a un buscador científico, te bajabas casi todos los artículos y los leías y catalogabas. Pero esto es diferente porque hay que ver si esta herramienta se usa de verdad, si, la si hace lo que dice que hace cuáles son los clientes que la, que la tienen, ¿no? Cuáles son las funcionalidades que se usan, porque a veces la herramienta ofrece varias funcionalidades, ¿no? Y para esto, pues eso, te tienes que ir a las patentes, te tienes que ir a artículos similares de, que te den un poco de confianza, ¿no? Por ejemplo, pues ellos dicen que predicen emociones en los trabajadores y, y te tienes que ir a ver eh, textos críticos de psicología para ver qué tal es esto de establecer categorías compactas entre las emociones de las personas, ¿no? Y además que tiene que ver esto con el rendimiento en el trabajo. Porque al final lo que hacen estas herramientas es situarse así. Y dicen, no, voy a hacer mediante análisis de texto de las redes sociales un perfil emocional y de personalidad para ver si esta persona encaja en tu empresa. ¿no? Eh, dentro de este análisis que hacemos, por ejemplo, en mis aportaciones, pues claro, cuando yo me meto a analizar el modelo matemático subyacente y el modelo de Machine Learning, pues eh, yo explico... ¿Qué variables hay de entrada? ¿Qué se está optimizando? ¿Cuál es la, teoria, la tarea que se resuelve realmente? Entonces, por ejemplo, cuando una empresa dice que detecta talento Cuando tú lees cómo funciona el producto con los eh, documentos técnicos no, no detecta talento, lo que hace es comparar a, lo, a las personas candidatas Con los trabajadores que ya hay en la empresa De alguna manera, y los que se parezcan a los que hay en la empresa Porque se expresen igual, por ejemplo, escribiendo eh, ...y den lugar a estos análisis de personalidad, pues, se acaban emparejando, ¿no? Entonces, eh, eh, hay que meterse a, dentro de los documentos y dentro de las patentes a, a ver un poco qué están haciendo. Eh, por entender un poco lo complejo de cada área, ¿no? si nos metemos en la parte solo de contratación, de, o sea, en to toda la parte de gestión de recursos de humanos de una empresa, incluye captación de talento, vigilancia, evaluación de rendimiento... Eh, entrevistas automatizadas Entonces todo esto son muchísimas Empresas, sobre todo estadounidenses Que van metiendo sus productos En países más al sur Cuanto más al sur, ¿no? Porque las otras que hay En este ámbito son eh, que, que he visto son alemanas y holandesas ¿no? Entonces desde estos contextos se lanzan Estas empresas y ahora eh, Ahora aquí en, en, en países Que no están desarrollando estas tecnologías Las están usando para catalogar A la masa de trabajadoras y trabajadores, ¿no? Y para medir el rendimiento. Entonces, eh, esta es una de las conclusiones, por ejemplo, que, que tenemos en uno de los artículos. Eh, hay muchísimas más preguntas que hacerse, pero bueno, eh, yo creo que, que esto sirve un poco de resumen. Ahora Kais me dice si quiere, eh, bueno, pues si quiere que, que detalle algo más. O sea, aquí como, como vemos es del sur, porque buena parte de estos mecanismos eh, buena parte de estos algoritmos y buena parte de estas tecnologías están racializadas siempre y, y siempre están reproducen los sesgos ya no solo de raza sino de género y de etnia y además hay otro componente que toda esta economía digital se centra siempre y recae en fuerza de trabajo que está ubicada en el sur global, ya sean call centers que recaen sobre trabajadores latinoamericanas entonces es evidente que, que un foco de... de el, de, una característica propia del capitalismo digital es esta y por tanto a la hora de pensar en la soberanía digital no lo puedes hacer fuera de estos, fuera de estos baremos, o sea, fuera de este marco teórico. Entonces aquí se, se, se juntan tres, tres visiones que a mí me parecen interesantes. De un lado tenemos una visión que es técnica, eh, una visión que es capaz de escrutar el algoritmo, es capaz de coger el que es el machine learning, que es la inteligencia artificial y decir de manera empírica este es el problema. O sea, hace recientemente poco una académica llamada Karen Gregory, en el primer grupo de trabajo, nos decía la manera en que habían, habían hecho eso de manera empírica. Es decir, analizar cómo el algoritmo de Deliveroo estaba utilizándose para privatizar la infraestructura de las ciudades. Y vas con ese algoritmo y de manera empírica vas y lo presentas. ¿no? Entonces, eso es una prueba empírica. Y después tenemos esas dos partes que tienen una labor de deliberación, eh, de representar cómo se representa. En el caso de Emiliano, cómo cuando... Yo pienso en términos organizativos, es decir, sí, vale, en primer lugar, ¿cómo creamos, eh, Javi, cómo creamos esa, esa infraestructura, esas redes para, para, para hacer visible la explotación y, de que, y que eso pueda ser escalado? Es decir, tener técnicas, tener herramientas para visualizar, para mostrar la manera en que los algoritmos, los sistemas, eh, los sistemas llamados inteligentes que se asientan en la explotación de la mano de obra en el sur, cómo se demuestra eso y después, y después, una vez tenemos, o cómo se construye esa infraestructura en el plano técnico. Hablaba muy bien Cecilia de las estructuras de software libre de manera local que se hacen en las universidades. Se puede establecer herramientas con esas... Eh, para que se puedan utilizar para crear redes que... Ah, sean capaces de, de, de monitorizar, ver ese esa sesgo y esa, y, esa, y esa discriminación y luego, por otro lado, de utilizarse para distribuirse, para, no, para, para difundirse de una manera respetuosa y representativa en el caso de Emiliano. Es decir, cómo, cómo se juega esa tensión, en, en, en, que, que al fin y al cabo es la propia pregunta que atañe a, a los grupos de unir esa inteligencia técnica y esas con las estructuras sociales para tener un impacto político. ¿no? La pregunta, esa técnica, Javi, que va para ti, que va para Cecilia, y luego ya la, la, la, la, con la respuesta entre Emiliano, ¿no? de cómo se construye esa infraestructura a nivel local, esos, desde esa perspectiva local que presenta Cecilia, pero también desde esa perspectiva técnica que te puede dar, Javi, cómo se pueden crecer esas alternativas, cómo se pueden escalar y luego cómo se pueden Emiliano, llevar a un punto de difusión. ¿no? Eh, bueno, yo, por ejemplo, creo que una forma que se está construyendo es que se, cada vez van saliendo más marcos de, de análisis eh, que se han hecho con comunidades de estos sistemas. ¿no? Entonces, por ejemplo, un marco podría ser uno llamado Algorithmic Ecology, que eh, la publica un grupo que se llama Free Radicals, y por ejemplo, pues ellos han definido un nivel de comunitario es decir, ¿cómo, cómo impacta en la comunidad la tecnología, otro operacional, que es donde están los datos, donde están la, eh, los algoritmos, las patentes, eh, la, los, los técnicos de, por ejemplo, de la policía, ¿no? O de servicios sociales, luego otro institucional, ¿no? Porque hay gente que habla de institution in the loop, institución, institución la en el bucle, y otro ideológico, ¿no? Y esto. Eh, tú ahora esto que han hecho para, para analizar los algoritmos de servicios sociales en, en esta ciudad, pues a ti te sirve para traerlo aquí y que cada uno también se ubique en su nivel. ¿no? Yo me ubico en el técnico, pero sabiendo que luego hay un nivel ideológico y, y luego hay otro comunitario. Y luego, pues en nuestro caso, nosotros, eh, nosotros vamos a donde están los movimientos sociales y los sindicatos y les escribimos y hace, o sea, tenemos un trabajo proactivo de, de comunicación y de y de reunirnos. ¿Te lleva tiempo? porque tienes que llamar muchas veces porque además, eh, claro, esto es tu trabajo, pero muchas veces escribes a alguien que es activista en su tiempo libre. ¿no? Yo, yo estaba en los dos lados, que también estaba en un colectivo y te escriben académicos que están haciendo la tesis y ellos tienen prisa, y tú, pero tú, lo, tú haces lo que puedes. ¿no? Entonces también ser consciente de, de eso. Eh, me decía Sasa Costanza, que es una investigadora del MIT, que, que tiene un libro estupendo se llama Design Justice, que, por ejemplo, ella en los proyectos de investigación siempre reserva una buena parte del presupuesto para pagar a los que participan en las reuniones de las comunidades y colectivos, ¿no? Bueno, es un detalle, pero eh, si, si vas a sentar un montón de gente en una reunión y hay unos que cobran y otros que no, ya estás creando unas divisiones. Y luego, pues, por supuesto, el código, ¿no? Te acaba de pasar a ti, que has desarrollado la web eh, con, con, con varias personas. El escrapeo del BOE, ¿no? Y alguien lo ha visto en Twitter y ha dicho, ah, pues yo había hecho también un un software para esto, ¿no? Y, y ha puesto el GitHub y, y bueno, eh, hay gente haciendo cosas y, y compartiendo lo que vas haciendo y código mmm, crea sinergias, ¿no? Y, y es un poco ahí el, el camino. Eh, o sea, yo creo que, que, es, que es muy bueno, muy importante hacer las cosas, pero también con cuidado, ¿no? Sabiendo desde, desde dónde te, te aproximas. Sobre todo, con, depende, o sea, no es lo mismo, o sea, si vas a trabajar con migrantes es, es complicado. Yo, refugiados muchas veces no, no quieren interactuar ¿no? o, o interactuar con las organizaciones ¿no? que hacen de proxy sobre, sobre estas personas. Entonces, eh, pues bueno, y luego a nivel, a nivel técnico, eh, la advertencia de que nos viene todo marcado desde Estados Unidos, que ahora cuando, cuando hacen aquí, eh, se habla de la Secretaría de Digitalización, de, el problema es que los algoritmos no estén sesgados, pero bueno, eh, no es el único problema. Un algoritmo puede tratar a todo el mundo por igual y ser opresivo, ¿no? Entonces, eh, esto ha venido muy importado de que en Estados Unidos se definió a finales de los 70 la discriminación eh, como, como un test estadístico de paridad porcentual ¿eh? y si pasaba eso de una, una proporción de, de, eh, determinada, ¿no? De cuatro quintos pues ya se consideraba que un proceso, por ejemplo, de contratación o de asignación de recursos sociales era justo, ¿no? Entonces eso al final acaba extrapolándose a todo el planeta, ¿no? Y acaba diciendo, bueno, pues si pasamos también nosotros esto, eh, el sistema ya es justo, ¿no? Este criterio técnico estadístico, cada más con unas categorías reducidas allí, ¿no? Eh, porque, bueno, y aparte que las categorías raciales no tienen nada que ver las de Estados Unidos con las europeas, ¿no? Pensamos en el contexto de racismo contra el pueblo gitano no tiene nada que ver con, con el racismo eh, que hay en Estados Unidos. Entonces, esos si son algunos pequeños consejos de mis dos años y medio... ¿no? de colaboraciones en el Data Justice Lab. Bueno, yo sumo eh, desde, desde nuestro sur, eh, no solo global, sino geográfico también, eh, algo que decía Emiliano al principio y me parece que, que ahí hay un punto importantísimo con el tema del de, eh, lenguaje, el idioma y la... La documentación. ¿no? Nos encontramos, por ejemplo, uno de los eh, temas o áreas desde las que trabajamos el tema de la adopción de las tecnologías libres es con las redes sociales. Y las redes sociales libres, si bien es un universo amplísimo, mucho más grande que el de las redes sociales privativas, hay muy poca documentación en castellano, que es el idioma eh, que se habla en Argentina. Entonces, eh, una, ahí estamos encontrando como un punto eh, importante para pensar esto que vos preguntabas acá, del escalado, ¿no? ¿Cómo escalamos? Bueno, si una organización tiene su migración, vamos a decirla, en, en, en medirla en términos capitalistas exitosa, esa eh, migración documentada y no documentada como estamos eh, acostumbrados y acostumbradas a leer los programas ¿no? y, la, y la documentación de cómo la instalo y cómo toda la parte técnica, sino una documentación mucho más eh, experiencial, eh, donde toda esta estrategia pedagógica que, que describí antes esté plasmada. Eso está haciendo ya una suerte de lado, porque Está todavía todo en curso, pero sí de ir como invitando a otras organizaciones que trabajen en la misma temática o que compartan algún tipo de red. Supongo que eh, allá en, en España también se debe eh, organizar de esta manera, pero acá los movimientos sociales suelen estar agrupados en redes o en frentes, donde tienen distintos nombres, donde varias organizaciones, en algunos casos muchas organizaciones de las mismas temáticas, permanecen en contacto permanente. Entonces, eh, ese es un buen punto de escalado, ¿no? La documentación, eh, y vuelvo a insistir, ¿no? Desde la parte técnica. No, no es menor explicar cómo se usa una aplicación, pero sí qué significa en términos políticos, qué significa en términos activistas, realizar esa, esa adopción de tecnologías libres. Ahí me parece que hay un, un buen punto de entrada. Buenas. ¿Habías terminado, Cecilia? Perdona. No sabemos si se ha cortado. Sí, sí. No, porque te vi, te vi... Vi la imagen fija, pensé que se había... Ah. Se había cortado. No sé, no, sé, no sé si tenías que terminar. No, no, adelante. Gracias. No, no, bueno, lo que han dicho mi, mi, mis compañeras, o sea... Mmm, lo que hablabas tú, el técnico, o sea, yo conozco bien el trabajo de Javi. Y la cuestión es que obviamente él eh, eh, es una cuestión de, de capas y de niveles. El nivel técnico tiene que estar porque se trata de, de, de, de ver el entramado, el, eh, también incluso a nivel, desde mi punto de vista, a nivel etnográfico. Tú citabas la investigación de Karen, bueno, nosotros que trabaja en Escocia, nosotros la conocemos y obviamente lo que hizo con los gig workers, y luego lo que hizo en la, en, la, en la ciudad es una etnografía del algoritmo, porque cuando son sistemas opacos y, y muy difíciles de, de descifrar, se tienen que entrar cuanto más en las entrañas y hacer todo el trabajo que documentaba Javi. Pero este es un trabajo que está íntimamente conectado al, al, nivel, al otro nivel, al social y al cultural y al político. Es un entramado de, de, de diferentes capas y niveles. Depende de dónde entras, pero al final... Están conectados, no, no puedes escapar de ahí. ¿no? Eh, eh, lo que pasa es que es difícil ver toda, todo el entramado eh, y, y toma mucho tiempo hacer estos tipos de, de, de investigaciones y estos tipos de entradas. En relación con lo que decía Javi, de, de diferentes privilegios de gente que participa también en estos tipos de o investigaciones y sistemas, tengo que destacar que parte del, del, del, del dinero poco que recibimos para, para, para la iniciativa la hemos dado a los, a los que han contribuido durante el COVID a los primeros, creo, los primeros 50 o, bueno, contribuciones. Hemos tenido, obviamente, que pagar a la gente, sobre todo que está en situaciones por, de comunidades eh, que, que, que son desfavorecidas, por, por, ya de por sí, pero aún más con el COVID y nos pareció que... Que ese, ese pequeño eh, el 90% de lo que, que pudimos recaudar era, era para, para ellos. Eso me parece básico lo que decía, lo que decía Javi en respecto a muchos de estos proyectos. Otra cosa es que sea fácil tener este tipo de flexibilidad con muchos funders y proyectos para poder destinar esa parte de dinero a... Uh, pero es, es, es necesario, porque yo soy profesor titular de la universidad, pero claramente los que contribuyen desde otros lugares y con situaciones de, desde los márgenes necesitan también, no es mucho, pero es una contribución, es algo, ¿no? es algo material, ¿no? muy, muy, muy de, de concreto ¿no? para, para poder hacer esto. Y finalmente te, quería, decir, quería destacar que se habla mucho de bueno, eh, eh, el enfoque ¿no? de, de cómo podemos hacer esto más justo o tal, y, y de cómo podemos tener en cuenta los, eh, las necesidades de las comunidades, que al fin y al cabo es algo muy viejo de los medios alternativos y radicales, siempre la cuestión de cómo, eh, de cómo y que solamente se ha visto, digamos, amplificadas en la sociedad datificada y ahora se habla de, de, de algoritmos, pero la, las cuestiones son hay una continuidad aquí pero también hay un marco de que, que se pregunta, ¿no?, de la abolition, que dice, si tenemos que utilizar estos, estos tipos de sistemas eh, en primer lugar, o sea, que, que también dice, igual no tenemos que usarlos, y en muchos casos no tendríamos que usarlos. Entonces, en lugar siempre que aceptar un poco la inevitabilidad con lo que nos vienen contados, en plan, vamos a tener, ¿no?, que la misma ine inevitabilidad que con la que nos contaban la, la vigilancia de las cámaras cuando las ciudades fueron inundadas de cámaras y era como no porque es que es así y entonces de repente el presupuesto va todo por cámaras eh, aunque haya muy pocos estudios que, mi, que, que miden la, la, cómo puede bajar la criminalidad debido a esto eh, ahora estamos en la misma situación de inversiones brutales en el desarrollo de, de arti, inteligencia artificial y eh, de sistemas algorítmicos eh, pero muchos colectivos se preguntan precisamente tendríamos que usarlos, entonces es necesario que eh, sean tan pervasivos en cada aspecto, desde la educación a la, um, a la salud, al acceso universitario, entonces es un paso atrás esto, ¿Es, es, en plan, a ver, es cuestionarse directamente si, si esto sirve o, o no sirve absolutamente para nada, o no mejoraría esto, en lugar de decir, es esto podemos hacer esto ya justo, que es como ya aceptar que lo hemos implementado de nuestras vidas creo que es un, creo que es un, algo importante no que tendremos que, que plantearnos sobre todo en relación también con otros tipos de trabajadores los gig workers no están en una situación donde pueden escoger están en una situación donde o hacen lo que el algoritmo dicta y, y, y están detrás de esto o, o no tienen no tienen manera de eh, du también durante una pandemia esto eh, esto es un poco la situación entonces, hemos pasado desde un divide y una brecha a una, una digital coercion, ¿no? una forma más, más obligada de estar ¿no? en todos los ámbitos. ¿no? Entonces, hay que preguntarse, ¿no, ¿no tendríamos quizás en varios ámbitos que luchar para no tener ese paso, ¿no? Para, para no llegar a ese punto? Y eso lo que qu creo que es importante. ¿no? Sí, absolutamente es... es la pregunta que hacerse, ¿no? Eh, si nos desconectamos, ¿no? La cuestión principal, y no sé si Cecilia está por ahí, porque la, la, vemos, la vemos cortada, pero estaría bien que respondiera. La cuestión aquí es, o sea, es evidente que hay una falta de organización eh, en lo que corresponde a la manera en que se juntan los intereses de distintas clases. Y con estas clases me refiero, en el caso de la Geek Economy, eh, especialmente en el sur, que es donde aún están empezando, como vimos en una de las primeras mesas de trabajo con Karen, a organizarse de manera paulatina. Y es que no hay una alianza entre esa pequeña burguesía que puede representar el desarrollador o el programador, no lo hablo en términos universitarios, sino el que compone, que está en la empresa, el que forma parte de una profesión relativamente estable con sueldo alto, y el trabajador que está expu expuesto a esos desarrollos. De, eso, de, de, esas, de esas herramientas por las que esa persona gana tanto dinero. Esas personas que están sufriendo eh, pro la programación de algoritmos. Entonces, para mí la pregunta no es si tenemos que de desconectar a estas personas de esas plataformas y dejar que sigan siendo una clase baja y explotada, pero sin esas plataformas. Entonces, para mí la pregunta es eh, la manera en que los intereses de ambos pueden converger y la manera en que de algún modo se pueden utilizar tecnologías o herramientas tecnológicas no de manera autónoma y como único fin, sino de la manera en que se pueden desarrollar para, de algún modo, tener eh, fines organizativos mayores. Es decir, a mí no me cabe en la cabeza cómo todavía no tenemos plataformas más amplias para compartir nuestros trabajos, bibliotecas o archivos donde podamos escarbar en los papers o en las informaciones ¿De acuerdo a una taxonomía más grande? porque no tenemos, por ejemplo, nosotros hemos, hemos desarrollado un algoritmo muy sencillo, bueno, una plataforma, un algoritmo, un software muy sencillo, un código muy sencillo, que automáticamente te, escarpea, te saca todos los contratos del BOE de los últimos años, ¿no? Entonces, a mí no me se me ocurre la idea cómo todavía no hay una infraestructura, y por qué no está, la pregunta es por qué no está que de manera automática, cada vez que se publica un contrato en el BOE, en el boletín oficial o en cualquier otra página de las contrataciones autonómicas, vaya de manera automática a través de un cronjob, que técnicamente es una cosa súper sencilla de utilizar. No estamos hablando de grandes desarrollos de inteligencia artificial y de machine learning, estamos hablando de que de manera automática ese contrato vaya a una interfaz a la que tenga acceso. O sea bien la ONG, o sea el sindicato, o sea la, o sea la universidad, o sea el periodista que se pueda suscribir a determinados contratos en determinadas empresas. Pero esto que puede hablarse de manera de la contratación pública, que puede servir para hacer escrutinio democrático de manera más sencilla, se puede extender a todo tipo de actividades que tienen que ver con el conocimiento. Con la pedagogía, papers, artículos periodísticos. ¿Por qué no se han establecido ese, ese tipo de, ese tipo de, de, de sinergias? Para hacer más sencilla, a través de una infraestructura que sea de feedback, de retroalimentación, de información, ¿no? ¿Por qué no está eso sobre la mesa? Sabemos que no es eh, problematético. Ver, sí. eh, no sé si se me escucha bien, Kites, eh, eh, que me decías que estaba sin, sin sonido. me escuchan perfectamente bien eh, me parece acá tengo que hacer como una salvedad de, de distintos contextos no porque eh, por ahí el, eh, entiendo que están, estamos pensando en distintos tipos de, de estructuras sociales eh, en nuestro caso por ahí me refiero a argentina o a latinoamérica eh, hay ciertos avances en materia de, de lo que vos comentabas, por ejemplo, respecto a las universidades, ¿no? Eh, en cuanto a la disponibilidad de las producciones, eh, ya hay muchas universidades eh, nacionales que obligatoriamente publican, o sea, exigen a sus graduados y graduadas que las tesis de grado de posgrado sean publicadas con licencia libre. Eh, entonces, ahí me parece que hay fuimos dando eh, por, por distintas iniciativas, y porque este activismo también es académico, ¿no? porque también quienes nos movemos en el mundo académico tenemos esa preocupación, fuimos dando esas pequeñas batallas y, y logrando avanzar en ese plano. Sí, me parece, eh, con respecto a, a la administración pública, que hay un tema con, eh, que va más allá de, del de la disponibilidad de lo que se produce, sino en dónde se almacena, ¿no? Acá hay un problema que tiene que ver eh, con el desarrollo y con los servidores en la administración pública bastante grave, por decirlo de alguna manera, ¿no? eh, Entonces, por ahí, para hacer eh, este puente entre lo que vos comentás, que supongo que refiere más a, a, a la estructura de, de la administración pública en España, eh, y por ahí este vínculo que vos hablabas de el, el vínculo entre el desarrollador y el trabajador o la trabajadora de clases más bajas, por ahí también eh, pensar en no solo en una articulación, sino también en otras formas de desarrollo, ¿no? porque si estamos pensando en una tecnología que responda a necesidades sociales, eh, Y bueno, la verdad que cuesta imaginar que esa tecnología se va a... Pro a producir en una empresa de capitales extranjeros y situada en las grandes eh, urbes. Entonces también pensar en una descentralización eh, de las tecnologías y en una forma eh, igualmente horizontal y cooperativa de producción. ¿no? En, en Argentina las cooperativas de tecnologías libres eh, tienen un lugar importante, digamos, funcionan de manera horizontal, funciona en el marco de lo que llamamos la economía social, que ya no estamos pensando en las multinacionales. No quiere decir que no estén, están acá en Argentina. Pero bueno, la, la, el formato al, con el cual nos acercamos más desde el software libre es al formato del trabajo cooperativo y de la economía social. Entonces, ahí sí hay cierto puente. De hecho, el otro día en... Si no me equivoco, el martes eh, hubo un expositor de Argentina que hablaba del todo el tema de los trabajadores y trabajadoras eh, de las plataformas digitales eh, o que trabajan o que están precarizados y precarizadas mediante plataformas digitales. Eh, y ahí ya hay un, un punto de contacto con cooperativas de software libre que están pensando en otro tipo de, de aplicaciones. Eh, más respetuosas de la privacidad, del anonimato, y que, a ver, no lo vamos a, a, a plantear en términos eh, evolutivos, ¿no? O desarrollistas, de que inevitablemente, pero están más encauzadas a otro tipo de, de relaciones sociales y económicas. Javi, saltas? Bien, bueno, respondiendo a tu pregunta. ¿Vosotros lo habéis vislumbrado? ¿Habéis visto estas conexiones? Eh, en el 15M. Bueno, nosotros, por ejemplo, en el proyecto ahora entraríamos en una fase que era más de que, eh, que, que habría culminado, había empezado un poco en mayo con, con un congreso dedicado a la respuesta de la sociedad civil, que se canceló por el COVID, por la COVID, perdón. Y entonces eh, ahí vamos a tener el foro de debate grande de mi grupo de investigación sobre, sobre cómo articular respuestas y alternativas. Pero bueno, respondiendo a, a lo que tú preguntabas sobre las infraestructuras y plataformas, eh, bueno, por un lado tenemos una parte de que el software libre en un momento dio mucha respuesta a construir una alternativa al escritorio, aparte de, de todo el éxito que tienen servidores. Y, pero claro, llegó un momento en el que... Eh, Muchas de las mayores eh, herramientas de, de espionaje que, que tenemos tienen grandes componentes de software libre, ¿no? Y no por eso no, no, no dejan de construir eh, plataformas de vigilancia y de, de, de, de desempoderamiento. Entonces, ahí hay una parte de, de readaptación del discurso y eh, de, de, de qué significa la independencia, porque al final Google libera muchos componentes de su, de su software de análisis o de sistema de ficheros, de, de muchísimas cosas, ¿no? El código que permite el, el Etherpad, eh, es, al final es una liberación de Google para, de, de la parte de editar documentos colaborativos, ¿no? Entonces, eh, pues sí, sí que hay que hacer esa pregunta por un lado Pero por otro lado, también es que hace falta mucho esfuerzo, ¿no? Eh, Google tiene 60.000 empleados, eh, no lo olvidemos Entonces, cuando se dice, ¿y por qué no se da esta respuesta? Eh? ¿Por qué...? los 12 que hay contratados de Rediris no crean una alternativa a Google. ¿eh? ¿Por qué el, el administrador de sistemas que hay en cada ayuntamiento no crea una alternativa a Google? Eh, cuando ya está ahí el software. Bueno, el software puede estar ahí, pero, pero simplemente mantenerlo online y levantado el servicio es un esfuerzo... Eh, cualquiera que, que, que lleve un servicio mínimo, eh, por, por ejemplo, el servicio de email se ha vuelto tan difícil de mantener por la lucha contra el spam, que ya casi nadie da un servicio de email, antes era muy habitual tener un servidor propio y ahora se delega en MailChimp, se delega en el que te dé tu proveedor porque es tanto trabajo que, que bueno, si tienes todo el software libre y los servidores y todo el sistema operativo, toda la pila la tienes en libre para montar un sistema, un sistema de email, pero el problema es eh, todo el esfuerzo que hace falta para, para mantenerlo, entonces eso sería una respuesta y luego también, pues por ejemplo, el, el Archive lleva desde el 92 y solo se ha hecho popular hace 5 o 6 años. ¿no? Y de golpearás, parece que lo acaban de inventar y cuando miras ahí en el, en, en, el histórico que tienen, viene desde hace casi 30. Entonces, eh, hay, hay, hay cosas que ya están ahí, pero no se usan también. Entonces, no es que no estén, es que no se usan. Es verdad que Google tiene el sistema operativo y tú tienes un usuario y accedes a todo, ¿no? y tú te vas registrando en Frame Data. Eh, en, en distintos servidores alternativos y, te, y cada uno tiene un usuario diferente y cada uno se hace de una forma y cada uno tiene un color de fondo. Entonces, bueno, yo creo que está bien, pero que creo que también hay una falta de, no sé, como que hace la aplicación radar COVID por 300.000 euros a Indra, ¿no? Y dicen, jo, qué desperdicio de dinero, ¿cómo han podido cobrar tanto? Y a la manera se ha gastado 20 millones. Entonces, también hay una falta de percepción pública y política de lo que cuestan los desarrollos, ¿no? Sí, o sea, hay una, hay una cosa básica, mínima, central, antes de empezar esta discusión, que es el rol del Estado, eh, Cecilia lo ha apuntado cuando decía, claro, necesitamos que, Javier, necesitamos financiación, necesitamos, necesitamos dinero, necesitamos formas de desarrollar esto, pero necesitamos capacidad. Y claro, Cecilia decía, claro, si viene del Estado, necesitamos que todo esto esté descentralizado, es decir, que desde el Estado haya el dinero suficiente, A, para soportar todas esas infraestructuras que pueden dar servicio, B, que el Estado ceda la soberanía política para que no esté centralizado en el control burocrático. Claro, eso es lo ideal, ¿no? Ahí, eso, o sea, creo que eso no tiene duda nadie de que hay una visión política, además que tiene que complementarse con la financiación, es una visión política que tiene que legislar, regular, o al menos decidir de manera radical bloquear algunas plataformas privadas, especialmente extranjeras, y focalizarse en el desarrollo de plataformas públicas. Pero aquí es, la pregunta que a mí me emerge es esa, es, vale, supongamos que tenemos ese Estado que financia el desarrollo de las necesidades que tengan, no las empresas, porque lo que estamos viendo posteriormente con el COVID es canalizar todos los fondos públicos hacia el desarrollo de tecnologías y de infraestructuras privadas, ya sea telefónica o ya sea de cualquier otra empresa. Sino, supongamos que tenemos ese dinero, supongamos que tenemos esa voluntad política, eh, ¿qué empezamos? Empezamos creando una meta-plataforma que sea capaz de aunar a, a, a, en, en sí servicios de pagos, servicios de mensajería. ¿Por dónde se empieza? Teniendo voluntad y teniendo dinero. Y teniendo la... la eso se sí lo puedes hacer. La mañana lo puedes hacer a través de una ley. Todo eso puede entrar en vigor. Pero después hay que imaginar la alternativa. ¿Y por dónde se empieza? ¿Por dónde se ponen los primeros pasos? Javi ¿quién ha sí. tomado la palabra. A Cecilia bueno, no la podemos ver, pero se la daremos posteriormente. Yo tomo la palabra y ya no hablo más. Eh pero creo que hay que mirar a otras cosas que ya se han inventado, o sea, te, tenemos un sistema de distribución de agua descentralizado, no hay una, una empresa estatal de agua, las carreteras funcionan y, y las llevan a cabo distintas administraciones, las construyen distintas empresas y las gestionan distintas entidades, entonces, pues bueno, hay, no sé, hay modelos distribuidos y federados que están funcionando en la realidad, igual que el sistema de correos internacional, ¿no? Tú, Mandas una carta y el cartero cartera, la mira de abajo para arriba y acaba llegando a otro país. Y primero mira si va a España y si no, la he echa para otro, otro saco, ¿no? Y ya llegará a otro país. Y, y, y son, son sistemas que, que funcionan. Eh, yo creo que la centralización no es buena. Eh, lo que es importante es la coordinación. Entonces, evitar concentraciones de poder y facilitar la, la intero, interoperabilidad, ¿no? Eh, y luego pues hay autopistas comunes que hay que construir inevitablemente, así que construir oh, fibra eh, entre la particular del territorio pues sí, pero no tienen que estar todos los servidores en una sala en Madrid, pueden, pueden gestionarlo cada administración local eh, como ya se hace ahora en parte, cada ayuntamiento hasta ahora ha tenido sus salas de servidores a veces o, o las contrataba una empresa local, lo que pasa es que ahora pues, la están contratando en una empresa como Amazon y compañía. Emiliano, Cecilia, ¿queréis añadir? Cecilia, si quieres. Bueno, coincido con, con Javier en este sentido de la, de la conectividad, ¿no? que el Estado sea garante de la conectividad de todo el país, porque en, en estos lados, al menos, eh, la pandemia lo que puso de, de relieve es que hay mucha desigualdad eh, en el acceso a internet. ¿no? Nos vimos obligados y obligadas a digitalizar nuestra vida eh, y hay un sector importantísimo de la población que quedó desconectado del mundo. Entonces, eh, ahí me parece que por lo menos eh, para esta parte del, del planeta eh, necesitamos, eh, si hubieras, o por lo menos tomando tu pregunta, ¿no, Ekaiz? ¿Por dónde empezar? Yo diría que la conectividad es es fundamental y una conectividad, sí coincido también con Javier en esto de, de que sea una, una infraestructura descentralizada, ¿no? porque acá pasa lo mismo con respecto a Buenos Aires y el resto del país. Entonces también esta descentralización y esa distribución eh, que nos pueda garantizar eh, un acceso más igualitario o lo más igualitario posible a las tecnologías. Bueno, sí, estoy de acuerdo con todo lo que, es, que han dicho mi, mis compañeras, eh, añadiría una cosa más, añadiría que si las brechas se han visto agravadas eh, y las imposibilidades de, de muchos de conectarse, también lo que decía antes eh, es, es, es verdadero, o sea que se han visto también eh, muchísimos miles imposibilidades a desconectarse. Y, y esto y, esto, y eso es la verdad, que en cuanto más servicios sean eh, de forma inevitable relacionados con lo digital y con las apps y las plataformas, hace cada vez más difícil eh, un tipo de desconexión de cualquier tipo, psicológica, material, eh, física y a diferentes niveles. Esto es, se ve en todos los estudios que se han hecho a nivel de impacto psicológico y en la salud mental eh, de las personas. Entonces, yo di diría que son dos, dos cuestiones. Esta, esta, las, las, las otras brechas no desaparecen, y un nivel de conectividad, obviamente, donde el público puede, puede jugar, como, es, como decía tanto Javi como Cecilia, un papel es inevitable. Pero, por otro lado, eh, esta, esta um, identificación total de, la, de, lo, de cualquier tipo de actividad con con una contraparte digital y inevitable y necesaria, para mí es, es un dogma de, la, de, la que, de, de lo que tendremos que escapar en absoluto con todos los problemas que, que conlleva no se trata de volver a, un, a algún estado idílico, locus a menos del pasado donde fuimos felices y, y corríamos en los, en, los, en los jardines de, de, con, eh, no, de, de, de la antigua Grecia o ni, ni mucho menos. Se trata de reivindicar espacios más allá de esto. Esto no es toda la socialidad que hay. Esto no, no es todo lo que tiene que haber. No, no, no se soluciona esto con simplemente brindando más, más, más a nivel técnico, brindando más posibilidades. Eh, desafortunadamente es una cuestión también vital. Tenemos que ver un poco cuál es nuestro destino, cómo, cómo queremos ser dentro de 50 o 100 años. Eh, me, me, me he vuelto a descubrir bastante pesimista en relación con esto, de sobre todo ha causado el COVID que ha, ha alterado esta, este balance entre conexión y desconexión. Y los relatos y las experiencias de la gente que no puede no hacer y no puede tener la decisión de desconectarse, y de eh, trabajadores de Amazon, trabajadores de Uber, trabajadores del delivery toda la Economy, me han hecho pensar que. Eh, esto es uno de los más grandes problemas que, que hay, definitivamente. ¿Qué, qué, qué hacemos por, por la mayor parte de estos trabajadores? ¿Qué hacemos por, por tutelar? No es suficiente decir derecho al oblío un poco de eso. Sí hay políticas de derecho a desconexión dentro de, de empresas y, y, y a nivel europeo también, pero son muy tímidos como intentos. Yo creo que es algo que se tendría que hacer más radical desde el punto de vista, ¿no? No, porque si no solucionamos una brecha igual y nos veremos completamente saturados y destrozados por la otra. Entonces esto, esto, esto para mí es algo de la, de la, de la pandemia que lo, lo he visto bastante claro, como, como una de las problemáticas más grandes. Las dos cosas coexisten y pueden totalmente, tanto como la soberanía y, la, y lo corporativo coexisten, no son sistemas que se van a reemplazar, ni no, entonces, veo estas dos lógicas como, como, como coexistentes y como eh, parte de una misma una tensión, de un mismo terreno. Bueno, eh, sí, era, era la idea, ¿no? Es tenemos una, En España tenemos correos, ¿no? no hace falta irse muy lejos para ver que hay alternativas públicas. ¿no? Y, la, y la cuestión no viene siendo como cómo las llevamos de manera eficiente al, al mundo digital para, para, para asegurar el, el, el bienestar de, de todas. ¿no? Entonces, tenemos un, un minutillo de, de lo que se llama de gloria, o tenemos como tres minutos para terminar, donde me gustaría que cada uno de los ponentes que estáis aquí dierais un poco una línea, sino de, de intervención, sino una línea de alternativas, o sino una línea de esperanza para un mundo post COVID, ¿no? Después de que haya vacuna y volvamos otra vez al, al viejo mundo, pero mucho más digitalizados, ¿no? eh, Que sería lo primero que habría que, a lo que habría que enfrentarse, porque está claro que la que la COVID no, no nos ha venido, no nos no ha venido para, para cambiar, para hacia mejor. Empiezas Javi, Cecilia, Emilia, no. Perdón, estaba esperando cuál era el orden. Eh, bueno, yo cosa de estar atentos. Yo creo que eh, este antes y después, ¿no? Que, eh, que cosas se revierten, ¿no? qué cosas se quedan. Eh, no sé, eh, no, no solo lo digital, ¿no? Pero pensemos este verano en la restricción de acceso a ríos y historias así, ¿no? Espacios públicos que ahora se monetizan porque hay que controlar el acceso. Y claro, como hay que pagar al de la puerta, hay que cobrar una entrada ahora al río. Esto pasando en mi pueblo, ¿no? Eh, pero bueno, es, es un ejemplo, pero en la parte digital, sí, pensemos en, en cómo se ha normalizado eh, que, que, que traigan los de Amazon. O sea, yo, yo he estado bajando la basura y me he encontrado a alguien repartiendo comida de Amazon a las 11 de la noche un domingo. ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo se han normalizado una serie de, de cuestiones por el tema de la pandemia... Y, y bueno, pues a la gente se, se da dado el salto a las compras online, ¿no? Y, y si no saben hacerlos, se lo encargan a su hijo, le pasan la lista y su hijo la, la pide. Entonces, eh, bueno, ¿qué, ¿qué está pasando con esto? ¿Qué está pasando? ¿Cómo el trabajo remoto nos afecta a todas y a todos? En esto de que decía Emiliano también, ¿no? Esta alta disponibilidad, esto de estar todo el rato con posibilidad de mirar, de no tener horarios... Eh, o sea, cómo se afecta a nosotros y luego que en el fondo somos privilegiados respecto a muchas condiciones con las que han tenido que lidiar gente más precaria. ¿no? Y, y bueno, las encuestas que ha habido sociosanitarias en Madrid, por ejemplo, es una cuestión de más sueldo, más trabajo protegido en remoto, menos sueldo, más exposición a, a la pandemia. Entonces, eh, pues ver un poco, estar vigilantes y, y bueno, y vigilar todas estas disposiciones transitorias. Eh, legales y, y estratégicas de las empresas, que no se queden. Bueno, tomo para cerrar esta idea que decía recién Javier de que en algún punto quienes estamos en el mundo académico tenemos muchos privilegios respecto a otras personas y a, y a otros sectores de trabajadores y trabajadoras para hacer eh, esta, esta imagen, para hacer una comparación con qué pasa con la soberanía, ¿no? Eh, por lo menos eh, en los ámbitos locales, me refiero a América Latina, eh, hay una, y Sudamérica en particular, una idea de eh, lo libre eh, más asociado a, a ciertos privilegios, ¿no? Accedemos quienes entendemos eh, que hay un... Un peligro, que hay una vulneración de derechos utilizando estas plataformas corporativas que nos han invadido durante la pandemia. Entonces, también pensar en deconstruir ese privilegio y que efectivamente la soberanía tecnológica sea una construcción colectiva y sea un derecho social. Bueno, si si sí, dices algo de esperanza igual para no ser demasiado demasiado apocalípti no ser demasiados apocalípticos eh, diría yo que nos hizo ver la pandemia que también algunas cosas que hacíamos antes eh, eran un poco absurdas y creo que en el momento post-pandémico, bueno, post esta pandemia, porque habrá otras claramente, <ríe> post-COVID, post eh, algunas cosas se quedarán para, para bien. O sea, es, es, es, es obvio que desde el punto de vista académico a veces eh, viajar... Eh, al otro lado del mundo para dar una charla de cinco minutos dentro de un panel, en muchas ocasiones es algo completamente absurdo. Eh, eso no quiere decir que sea absurdo eh, visitar, ir a visitar una universidad, estar allí, hacer investigación. Esto es completamente fundamental y lo estoy echando de menos con toda mi alma. Pero hay un montón de microintervenciones, cuestiones y tal, que se pueden hacer tranquilamente y mucho más efectivamente... Desde, de forma digital, de forma virtual. Y, y, y las reuniones, o cómo era el trabajo para, para dar 10 minutos de intervención durante una reunión y viajar una hora y media en tren, ir, darla y volver una hora y media, es absurdo. Entonces, gracias a, bueno, gracias, a raíz del COVID se ha visto que algunas cosas se quedarán de esto y veremos cómo efectivamente algunas cosas sí mejorarán la vida de algunos, de algunos, que sean más privilegiados también, pero eh, por lo menos ha sido una especie de, de momento revelador para algunas cuestiones. ¿no? no todo es turismo académico problemático, no todos son viajes ridículos y tal, pero algunos sí. Algunos, algunos son cosas que nos podemos ahorrar. Eh, tranquilamente, podemos no montar reuniones multitudinarias para cualquier cosa y, y solamente porque podemos hacerlo <ríe> eh, eso vale para el turismo masivo para un montón de varias esferas de la vida y de ámbitos eh, entonces quizás sacando esto nos, nos hace ver lo esencial, algunas cosas que en cambio no se pueden no hacer de forma la, como socializar, como Cómo hacer algunos tipos de investigación, cómo hacer algunos tipos de... Eh, y no sé, y también dar, dar más visibilidad a estas formas de, de, más largas de, de, de estar en sitios, ¿no? ¿no? No tan relámpago, ¿no? De estar un segundo en un sitio y luego irse después de una intervención de cinco minutos. Creo que esto es, creo que esto es, es algo positivo. Si algo positivo hay, eh, esto seguramente lo es. Gracias. Pues muchas gracias a, a los y a las tres eh, por ayudarnos a pensar un poco en, en qué se puede empezar a hacer de manera pragmática y sobre todo por recordar qué se ha hecho ya y qué se está haciendo, que realmente es lo importante. Ya está ahí, solo hay que juntarlo, como quien dice, no. Eh, os despedimos ahora a las tres, si en nada, en unos segundos estamos con, con Francesca Bría.